En el área interior utilizamos un concepto abierto horizontal y también vertical, ya que sumamos dos líneas de blog a la altura tradicional del techo. Esto hace que cuando comparamos la proporción con una silla o con un elemento que tiene un tamaño estándar natural como una mesa, entonces el apartamento se perciba más grande hacia arriba.